Presentes ante todo, muy buenos días con todos ustedes, esos familiares, y su esposa, a quien le deseo en este momento. Realmente me encuentro, no sé cómo que me enteré. Ayer esperaba en Quirobamba, había pasado noche, no estuve presente con el profesor Yone. Hemos vivido. Este año, a partir de marzo, en Pampaminas, donde la comunidad y las autoridades lloran por él. ¿Por qué? Porque él era el hombre, como de lugar era interesado en todo momento. Hace poquito para mantenimiento y hoy consultado con el profesor, en donde me dice profesor, hazlo esto, hazlo esto. Hay que dejar algo este año y justo obedeciendo a su palabra del Profesor Yone, que en paz descanse, realmente he hecho. Iba a ir el día lunes, estuve en, me han monitoreado, no he podido ir de la Ogel. Entonces, por lo tanto, mi presente, Profesora María esos familiares. Pues, realmente, aquí lo traigo, la voluntad de mi persona. Señores, discúlpenme. Muchísimas gracias, Profesora. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, este, se han abrazado, se han prometido a nuestro hermano Yoni para que se unan, para que tengan más fuerza, más cariño, más amor, porque eso es lo que se quiere. Como esposa vamos a invitarle a que pase a pedir perdón a Yoni, porque así debería ser. Porque siempre, marido y mujer, <coughs> entre las malas y entre las buenas, siempre estamos juntos. ¿Cuántas veces con nuestra esposa eh, estaríamos peleando? ¿Cuántas veces nos hab habremos sonreído? ¿Cuántas veces hemos compartido esa alegría? Así es. Pero ahora le toca señora, Señora María, por favor. Estás solo. Te fuiste. Tranquila. Te llevó nuestra nieta. Espero <coughs> desde más allá me cuides. Perdóname. ¿Para qué te fuiste? ¿Por qué? ¿No pensaste en el que te dijo? de igual manera vamos a pedir a su hijo porque a veces nuestro Padre nos ordena, nos manda, nos levanta, nos dice que hagamos las cosas bien. Pero a veces como hijo también sabemos corresponder, será bien o será mal. Pero este es el momento para que parta con todo el perdón hacia nuestro nuestra Señor. Dios Padre, te pido perdón, si a un momento te falta el respeto. ¡Mira mamá! Te dejas un vacío enorme Ey, en va. mi corazón. Mamá. Sé que partiste de, detrás de su nieta. ¿Y ¿A quién más querías? Más que a tus propios hijos. Desde donde estés, lo único que juego por ti que nos cuides, guíes nuestro camino y jamás nos olvides, porque nosotros tampoco te olvidaremos. Siempre te llevaré en mi corazón. Así es. Como hermanos, también, igualito. A veces por pequeñas cosas, desde nuestra niñez con nuestros hermanos, jugamos, peleamos, lloramos, reímos, etc. Y ahora es el momento de darle la, la despedida pidiendo perdón y dándole a Dios. Adelante. Este, perdón, perdón, perdón. José pues, por favor. Yo no, no, no, no, no, no, no, usted ha sido una persona tal conforme refiriendo no, no, Nada, pero todo te lo digo, hasta mientras que estoy existiendo, está al lado de la familia. Pero nunca te olvides de nosotros. de dinero azul, entonces que usted, pobrecito, me considero yo, pero llorando, te saco. Siempre voy a estar al lado contigo. Yo sé la situación de no que, como dice, hay que tratar de dejar, enterrar el rastro, sea a pie, se si yo y se pase, que se va a hacer. Llorando y seco, más que nada a las personas, como tanto, los colegas y los presentes, está al frente. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y esto no era, estaba frente hasta mientras que yo tenga existencia. Mis abrazos, un lado, mis venidas a tu lado. De igual manera pídete a nuestro señor creador que existe. Siquiera para poder ver. Gracias, señores públicos, de manera. Te brazos, abrazo, a mí. Así es. Nuestro Padre, siempre, por, porque quiere bien para nosotros, nos dice todo, nos ordena, nos manda. Pero a veces, hijos rebeldes, no cumplimos. ¿Qué es lo que pasa? Castigo. Y después nosotros, por ahí, mi papá superantes. me ha pegado, no hermano, que hemos pasado lo malo y lo bueno. El ahora niño. el papá no, queda con un vacío en el pero corazón. Pero sí, siempre y este niño nos hemos faltado. Ese amor, ese cariño de hijo ya no mamito. lo va a encontrar más, específicamente que yo no. Y no me dejes, ni no te olvides de mi hermano. Siempre estaría al lado de mis sobrinos, de mi sobrina y de tu esposa te fuiste, dejaste vacío a toda nuestra familia, no te olvidaste, no te, te olvidaste cuántas veces te hablé, no te olvidas de mí, te dije, te hemos conversado, no hagas mi por qué tomaste decisión, hermanito, me dejaste triste, vacío a tus sobrinos, a tus sobrinas, y siempre hemos estado en lo malo y en lo bueno hermanito no te olvides de nosotros de del hermano bendición para hogar, con tu familia hermanito mío no te olvides de mí quién me visitará donde sea que vaya donde esté y ando ahí pues contigo en lo malo y en lo bueno estábamos cuando encontré el que me sorprendió me hablabas, me bromeabas, ahora no hay ni bromas, nada. Más de disculpa, mi hermanito, por dejarte. Me dejaste vacío, triste. Pero no te olvides, tu hermanita. Aquí estaré siempre viendo a tus hijos, a tu hija, a tu esposa, a nuestro papá, a mis hermanos, a mi hermano. El, el papá, no te olvides, mi amor, mi el... Así es, que vamos a continuar con, con el nombre de respuestas de este nombre. El nombre, el nombre. Mi hermano Yoni, ¿sí? tomaste esa decisión, porque pero los últimos días, hoy domingo, hemos permanecido juntos, hemos conversado, pero las cosas no fui así, Tú tomaste esa decisión, hermano. Yo tuve ese año es lo que tuve, me había acostumbrado. Mi hermano que ha sido siempre, me conversaba en la estancia con el Pero, hermano, me dejaste un vacío, yo tendré una persona que me va a conversar así. Una persona que me bromeaba, yo no mi persona, siempre contigo, en todo momento, hermano, de repente perdí el machismo, pero ante todo, me disculpa, pero tiene algo, ¿Me, me fuiste, ahora ya no con está voy a estar conversando, ¿qué tal? Hermano, por favor, por favor vamos no te olvides A tus hermanas, tu hermano, tus hijos, tu esposa. Tu hermano Ione, no estamos sí. sí, aquí. ¿sí? ahí. Sí. Padre, solo te pido que derrames mil bendiciones a tus hijos, a tus hermanas, a tu esposa, y a cada uno que ahora te acompaña y te va a tener en sus corazones. Como tú igual, vas a llevarles a todos en sus corazones. Padre, te pido perdón si te falté, te desobedecí, perdóname, guía mi camino guía a todos. en cementerio. Ya, entonces, Vamos a continuar. eh, vinos? ¿No? Sí, sí. ¿Asunto vinos? No, no, no. No se me entería, se me enteró de ayudar a los animales. Perdón, de No, me siento que ¿Se quedaba sin cartón? ¿Se quedaba sin ¿Se se lo piden desde cielo a todos, protegenlos a todos, denos tu bendición. Sin que te desea irte, de serlos a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 Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, más líbranos, Señor, de todo mal. Amén.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 Estamos dando el último adiós a nuestro hermano Lionel Ciro Meléndez Taipé. Quien pues se está despidiendo de nuestro pueblo de Soras. Vamos a regresar a nombre de, del personal de la municipalidad y de toda la comunidad de Soras. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Diony si no Ciro, que descanse en paz. Vamos al señor alcalde, va a tomar la palabra para rendir un justo homenaje a nuestro hermano Johnny, quien pues era presidente de Junta de Regantes. Adelante, señor Gracias. alcalde. Bueno, hoy 19 de noviembre, lamentamos profundamente desde el espacio de la municipalidad la partida de nuestro hermano Johnny Meléndez Taipe, de los cuales también compartimos el profundo dolor de su señora esposa, su señor padre, sus hijos, hermanos y familiares. Describir de nuestro hermano Johnny estaría por demás. Creo que redundaría porque el pueblo lo conoce. El pueblo sabe cómo ha sido un hombre de entrega para su pueblo. Ha cumplido funciones de regiduría en esta municipalidad. Ha trabajado para su pueblo. Ha trabajado como diferentes autoridades. Y hoy parte también dejando un cargo importante como es la Junta Regantes. A la localidad de Querón hemos sido diferentes oportunidades donde asumió el cargo como presidente del mantenimiento de canales. Y hemos trabajado de esa forma. Siempre quedarás en la memoria de todo tu pueblo, Johnny Meléndez, por esa entrega, por esa identidad hacia tu pueblo. Por compartir muchas vivencias, por compartir tradiciones, por pasar cargos en tu pueblo. De eso siempre estás en tu memoria. Y tu pueblo rezará para que estés a la diestra de nuestro Señor. Desde allí bendecirás, estoy seguro, a tu señor padre, a tu señora esposa, a tus hijos y a tu pueblo que tanto has querido. Declaramos a nuestro hermano como miembro honorífico de la municipalidad en su calidad de ex regidor, en su calidad de presidente y autoridad de la Junta Regantes. Solamente me queda darle fortaleza, fuerza a su señor esposa, a sus hijos a su señor padre que es es digno ejemplo de nuestro distrito de Soras nuestro no hay muchas palabras más que decir porque somos conocedores Soras la calidad humana que ha sido Johnny Meléndez tanto profesionalmente como docente tanto humanamente como comunero y como autoridad como símbolo de un camino eterno hacemos la entrega de un pequeño presente a su señora esposa para que lo lleve hasta el cementerio. Gonzalo María, fuerza, fuerza a sus hijos, fuerza a su padre y a toda su familia, que la municipalidad te llevará en un recóndito especial tu nombre. Muchas gracias. hermanas, primeramente quiero dar un pésame a la familia Taipe Meléndez es cierto, nuestro hermano Ionesiro Meléndez se va adelante pero sabemos muy bien nosotros él ningún con un interés ha trabajado para nuestro pueblo, pero él Siempre nos estará guiando, señores, siempre hay aquí mucho egoísmo, mucho envidia, eso hay que, basta, señores, como un, un solo hombre hay que trabajar todos, siempre él va a estar presente como ha querido a su pueblo y nos estará guiando. Muchas gracias. We'll yeah. en nuestra iglesia de solas, con toda la comuna y los pies, amigos, con quien oramos tu misericordia, en favor de nuestro hermano John Isidro de esta libre Tú que hiciste miembro de la iglesia durante su vida mortal, llévatelo contigo a la patria de la luz, para que ahora participe también de la ciudadanía de todos los santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que siendo Dios, vive vida contigo, en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Te pedimos por tu Hijo, yo he sido mal esta Este Hijo que recibió mi compromiso, el género de la vida, Pueda gozar de eterna compañía de todos los santos. Roguemos al Señor. Te pedimos por tu hijo mi cielo, por los pecados cometidos en esta vida, purifícalo, límpialo de todo pecado, de toda mancha que haya cometido. Roguemos al Señor a todos sus familiares, amigos, seres queridos. Senga su llanto de sus lágrimas. Ayúdanos en esta vida en que todos vivimos también en lágrimas durante este tiempo de su partida. Robemos al Señor todo esto que lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor tomamos asiento. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy el hijo de que entres a mi casa. ¿A la palabra que vas a dar para esa el, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna. Amén. Quiero poner. ¿Cuál era la pregunta? 1 2 Hermanas, aquí en esta esquina vamos a ofrecer nuestra oración a nombre de nuestro hermano José, mire, este es padre de nuestra hermana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Santo Señor, que estás en uno ven nosotros a tu reino, a Señor que nos hemos en la tierra, y en el cielo.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 What? <laughs> En esta esquina vamos a rezar a nombre de sus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, a tu reino. Hágase Señor, que nos en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.